Diez Cosas que más le duelen a un hombre mujeriego ¿Quieres hacer que un hombre mujeriego sienta el dolor que te causó? Si es así, prepárate, porque lo que voy a enseñarte le dará una lección para que no vuelva jamás a jugar con el corazón de una buena mujer de buenos sentimientos. Un hombre mujeriego generalmente es una persona que gusta de jugar con los sentimientos de las mujeres en base a engaños. Lejos de decirte que lo que busca es una aventura, te miente jurándote que quiere algo serio contigo, cuando en realidad no es así. Esta actitud está presente tanto en hombres como en mujeres, solo que en este video vamos a aprender a darle una lección a un hombre mujeriego. Y te voy a enseñar las 10 cosas que más le duelen. Y si ves este video completo, por favor. Déjame una mariposa azul en los comentarios. Y también suscríbete y sé parte de esta gran comunidad de V-lifers. Sin más que agregar o decir, vamos a por ello. Número 1. No conteste sus llamadas. Algo que disgusta al mujeriego es darse cuenta que ya no te tiene bajo su influjo. Su hechizo ya no te hace efecto. Y a diferencia de otras mujeres que esperan por él, tú en su lugar no estás para estar siendo su juguete. Cuando te das cuenta que es solo un jugador que se burla de los buenos sentimientos de una mujer, es cuando debes cerrar toda comunicación y darle una pequeña cucharada de su propia medicina. Pues él también acostumbra dejarse en responder mensajes por mucho tiempo y solo llama o escribe cuando quiere algo de acción. ¿Tú me entiendes? Número 2. Aléjate de él. Tan sencillo como que vas a desaparecer de su vida sin dejar más explicación. Comprenderá entonces que tú no eres su trofeo y que no eres como las demás chicas que gusta exhibirlas como si fueran premios que se ganó en la feria. Cuando te alejas de él entrega su mensaje muy diferente al que él está habituado, y con ello lo obligarás a que ya no esté quitándote el tiempo. Así, aléjate de él, eso le dolerá. Número 3. Bloquéalo de todas partes. No importa las apariencias o que vayas a quedar como una resentida. Cuando se trata de darle una lección a esta clase de hombres, es necesario que seas implacable y en muchos casos casi que políticamente incorrecta. Y ello lo consigues con bloquearlo de todas partes, Instagram, Facebook o cualquier red social. Esto le duele porque no puede creer que una mujer pueda tener el coraje y el valor de darle la espalda y bloquearlo. La mayoría de chicas rivaliza y pelea por él y hasta lo defiende en redes sociales con uñas y garras. Pero si tú no haces lo que las demás chicas hacen, literalmente quedará con el ego destrozado. Número 4. Sé indiferente. Las demás chicas siempre tienen la tendencia de estar detrás de él, pendiente con lo que sube, a dónde va, reclamándole por las cosas que él hace o deja de hacer, hasta el punto de tratar de adueñarse de él. Cómodo en esa situación donde cada mujer que llega a su vida lo trata como rey para quedarse y competir por su amor, él se ha acomodado tanto y se siente el rey del mundo. Tú en su lugar no te meterás en una lucha de competencia con otra mujer para rivalizar por su querer. En su lugar serás indiferente y te dará igual con quien se quede porque entiendes que lo que es tuyo no se lo necesitas arrebatar a otra mujer. Y si esta última frase, esto que acabo de decir, te impactó, házmelo saber en los comentarios y no me dejes no una, sino tres mariposas azules, si este mensaje te impactó. Y te lo repito, porque entiendes que lo que es tuyo no se lo necesitas arrebatar a otra mujer. Número 5. Muestra seguridad. Una mujer completa y que no siente la necesidad de buscar su media naranja, comprende que un mujeriego es lo último que necesita. Por lo tanto, una mujer segura de sí misma comprende su valor y no tiene por qué andar contendiendo o compitiendo por el amor de un hombre. Sencillamente se marcha exhibiendo una autoestima de hierro inquebrantable que no se deja doblegar ni mucho menos someter por nadie. El resto de mujeres ávidas de atención y en búsqueda de un hombre que las rescate, están dispuestas a aceptar cualquier cosa por amor. Eso es para el mujeriego, la víctima perfecta. Sin embargo, reza el dicho. Cuando un hombre lastime a la mujer correcta, la equivocada le enseñará cómo duele. Y esto será así para él, porque tú serás quien le muestre lo que duele lastimar el querer de una mujer cuyos sentimientos él quebrantó, pisoteó y mancilló. Número 6. Vístete atractiva. Esto es de antología, es casi una de esas cosas que puede lastimar más el ego de un hombre que le gusta de jugar con los sentimientos de una mujer. Y es cuando ésta exhibe que tiene un magnetismo que transmite en su forma de hablar, actuar y hasta de vestir. Tu forma de vestir tan atractiva y llamativa es algo que le duele tanto porque razona que todo eso que tú eres pudo haber sido de él pero lo perdió por andar jugando al picaflor. Vestirte atractiva es una de las cosas más amargas para él, porque solo te puede desear, solo te puede ver, pero no te puede tener. Número 7. Hazle saber que no lo necesitas. Lo que más disfruta un mujeriego es saber que te tiene, que estás bajo su hechizo y con una llamada te puede tener a su lado. Hace años atrás, una escritora llamó a eso ser la chica buena, la que lo espera, la que se lo calla todo. La abnegada que sufre en silencio, mientras el amor de su vida se enrolla en otros amores. Lo contrario a eso, es lo que la autora llamó una auténtica cabrona. Es la mujer que no se queda atrapada en casa. No es la típica chica que vive siendo la sombra de un hombre que no la valora. Número 8. Sal con otros chicos. Y ojo. No quiere decir que seas promiscua o que te enrolles por despecho con otros hombres a no ser que así lo prefieras. Pues no hay nada más tóxico que entregarte a los brazos de amores que no te llenan, pero igual lo haces por despecho. Puedes salir en plan de amigos con alguien o puedes juntarte con amistades preferiblemente masculinas. Algo que le cala al mujeriego es la idea de que te puedas enrollar con cualquiera de ellos. La competencia para un mujeriego, la idea de que ahora él tiene que competir, le puede destrozar literalmente esa imagen que tiene de ti, de que eres una chica a su disposición y a su antojo. Número 9. Sal con otro chico. Ya sabes que de todas maneras un mujeriego no vale la pena. Así que haz planes con un hombre que de verdad aprecia tu tiempo, tus caricias, tus besos y lo que tú eres. ya en un momento atrás... Saqué un video donde te hablé sobre cómo darle una lección a un hombre que no te valora, y te será muy útil verlo junto con este video. Te lo dejo al final de este video y en la tarjeta que aparecerá aquí arriba. Así, sal con otra persona, rehaz tu vida. Entiende que un mujeriego solamente es un pache, solamente fue un túmulo que tuviste que atravesar, y no significa absolutamente nada. Número 10. Sé feliz, exhibe alegría. Créeme que el mujeriego siempre se considera como origen de tu felicidad y le gusta creer que sin él, tú no serás más que una mujer miserable. Él incluso llega a pensar que tú deberías sentir agradecimiento por él por fijarse en ti. ¡Eso es cruel! Y la única manera de devolverle un poco de su propia medicina es ser feliz. Es hacerle ver que tú sin él eres feliz y que para nada necesitas un estorbo que te esté distrayendo de estar con la persona que así te valora, quiere y estima. Así, un mujeriego jamás, jamás va a ser alguien valioso para tu vida. Y la mejor forma de castigarlo es sencillamente sacarlo, echarlo, expulsarlo de tu vida. Porque no tiene absolutamente nada, pero es que nada para darte. Así, espero que este video te haya gustado. Si viste este video hasta este punto, por favor Déjame una mariposita color azul o la mariposa que tú quieras en los comentarios. Y lo que es más, hoy quiero darte un aplauso porque llegaste hasta este punto. Esto demuestra que te quieres, que te amas y que estás dispuesta a invertir tiempo en ti misma para no caer en estos juegos. Así, este fue tu amigo Marco y te invito a otros videos que voy a estar sacando. Y lo que es más, suscríbete y forma parte de esta gran comunidad llamada BeLifers. Comparte este video con la gente y con las chicas que tú crees que le puedan ayudar. Y si eres chico, también utilízalo, porque también existen mujeres jugadoras que van a querer jugar contigo. Así, nos vemos en futuros videos.